Así que bueno, eh, yo sé que estaban esperando el resumen del año y tal vez el vlog del de año nuevo, pero la cuestión es que se me quedó la cámara acá en Santiago, así que llevé todo, llevé la fratería, el trípode, todo lo demás, pero... Me quedé con la idea de que había echado en la mochila la cámara y no la llevé. Pero si quieren saber cómo es un año nuevo en mi casa, pueden ir a ver este video. Lo único que cambian son las personas y tal vez un par de sombreros. Este impasse lo tomé como una ansiedad de eh, reflexionar más el tema del, del resumen del año. Porque en verdad no tenía ningún resumen hecho y tenía que dedicarle tiempo. Querido sauce del futuro, solo te escribo estas líneas para que no te olvides de algunas cosas que siempre he querido tener presente, y creo que te haría bien tenerlas presente tú también. Porque hemos tenido éxitos y fracasos, porque hemos aprendido cosas nuevas, pero también hemos tropezado con la misma piedra. Lo único que quiero para ti es que empieces el año aplicando lo aprendido. Por eso trata de ordenar más para que no sigas perdiendo tus cosas en tu propia casa, y al salir de ella revisa si tienes las llaves en el bolsillo o el celular o la cámara. Nunca salgas sin la cámara. Sale un rato de tu cabeza, ya, eh, ya tienes suficiente idea, comienza a concretar. No dejes de hacer, aunque salga raro, extraño, aunque te dé vergüenza, no les des tanta vuelta. Cinco segundos te deben separar de la idea a la acción. Ahora, si no puedes dejar de fumar, eh, fuma menos. Busca algo distinto para manejar tu ansiedad. Te está haciendo mal y lo sabes. Deja de buscar motivación y enfócate en crear hábitos. De los buenos, sí. Como dormir un poco más temprano, comer más sano, hablarle a extraños, e invitar gente a la casa. Regálatelo, pero con mesura. Recuerda mantener una mente positiva, pero no por eso dejes de decir que no cada vez que lo sientas. No pasa nada y si a alguien no le gusta, pues ya no es tu problema. No subvenciones a nadie cada quien con su responsabilidad. El tiempo y la energía son escasas, así que no las malgastes. Escucha más, pon más atención. No busques ser profe de nadie. Tu único alumno eres tú sí que enseña con el ejemplo. Que lo malo que me pasó en el 2015 no te impida hacer cosas en 2016. Siempre es mejor pedir disculpas que pedir permiso, y ya está científicamente comprobado. Recuerda que cuando pierdes siempre ganas algo, y para ganar, algo hay que perder. Nada es gratis, pero siempre se puede ganar. Y la diferencia es una elección, no una causalidad. No importa que no tengas mucha claridad en algunas cosas, no le pongas color. Tenía amigos bacanes y que cuídalos mejor, como las plantas o las promesas. Recuerda que uno no supera las cosas del todo, solo aprende a vivir con ellas. Deja de buscar lo que sea que estés buscando, siempre se encuentran las cosas cuando dejas de buscar. Pero no te conformes, hazte más caso, escucha tus tripas, son más sabias que tu cabeza. Vuelve a tomar la guitarra y escribe más canciones. En volá, saca un nuevo disco. No, no le va a ir peor que el primero. No dejes de hacer el vlog. Escalete pega y todo. Pero la emoción de publicar algo que tú hiciste es la motivación suficiente para hacer otro más. Y recuerda que todos estamos en las mismas. Todos nos estamos esforzando y dando lo mejor. Así que sé cortés, sé justo, sé responsable de tus actos respeta a otro y cuando creas que ya dominas algo eso solamente significa que estás recién empezando a entenderlo ah y, mmm, anda a ver Star Wars mínimo tres veces más la película lo merece